en este segundo circuito que, que vengo a proponeros es un poquito a lo mejor más complicado respecto al primero eh, pero bueno, en esto, en esto consiste este tipo de circuitos, ¿no? en ir implementando eh, otro tipo de ejercicios con mayor dificultad eh, más rondas o lo que sea ¿vale? En este sentido he vuelto a realizar os vengo a proponeros que realicéis 5 rondas pero en este caso vamos a realizar 5 flexiones fino como siempre para quien no pueda puede dejar los pies apoyados en el suelo formando una especie de puente y realizar la flexión ¿vale? luego pasaríamos a realizar eh, cargada y press individual con kettlebell es decir, haríamos 5 y después seguidamente con la otra 5 otra luego pasaríamos a realizar eh, bar 15 barkis. Eh, saltando de manera lateral eh, un banco o lo que tengamos si tenéis un step o un step, lo ideal sería que, tener, que tuviera cierta altura para eh, que la cosa pues, fuera más difícil de realizar un, un simple banque luego pasaríamos a realizar 15 dominadas que eh, no pueda ser dominada pues puede hacerla eh, no sé, puede ser remo invertido o podría ser simplemente las dominadas con una goma, con una banda elástica también sería, también sería una ofrenda. Y por último, eh, vamos a realizar eh, 15 eh, lanzamientos de balón, pero en este caso no vamos a, a realizar eh, un lanzamiento de balón simple, un wall simple, sino que antes de realizar eh, el lanzamiento de balón hacia arriba, ...realizaríamos una especie de flexión apoyándonos en el propio palo. Como siempre, el descanso puede ser orientativo... ...dependiendo, dependerá de mucho el nivel de cada uno... ...y gente que esté a lo mejor más acostumbrada a realizar este tipo de entrenamiento... ...pues obviamente, eh, podrá recuperarse muchísimo, muchísimo más rápido... ...pero eh, igualmente, entre un minuto quizás minuto y pico entre uno y dos minutos más o menos aproximadamente entre rondas yo creo que es un tiempo de descanso bastante óptimo y que nos permitirá recuperarnos bien para poder realizar en cada uno de los ejercicios para cada, cada una digamos de las, de las seis repeticiones de cada ejercicio eh, de forma continua y sin, sin tener que parar este tipo de circuitos es ideal como como había comentado en, la, en el vídeo anterior sobre todo a lo mejor en, en días festivos que tengamos un poco tiempo para entrenar. Si nuestra bicorexia obviamente quiere entrenar ese día. O eh, pues bueno, eh, si a lo mejor trabajáis en alguna, en alguna tienda con no sede sé, o en cualquier supermercado que probablemente tengáis eh, más horas de, de trabajo en este, en este periodo. Vais a tener a lo mejor menos tiempo para lo que es entrenar, pues sería ideal no implementar, implementar este tipo de, de entrenamiento. Sin más, como siempre, dejadme vuestros comentarios que si os ha parecido el vídeo, si habéis realizado el circuito, etcétera, etcétera. Si me queréis poner, si me queréis poner a parir, pues también. Un saludo y un abrazo a todos y nos vemos.